Hombre, a ver Se dice todo, es un momento Ok Solamente quiero decir, y eso que lo pongas en el vídeo, monazo gay Qué cabrón, vale, lo pondré, lo pondré Eso, a eso es el qué, principio, qué, eso es la intro Monazo gay al principio, ¿no? Vale sí, sí, sí. Qué cabrón sí, soy no. Qué eh, cabrones soy Solo quiero sí. decir, solo quiero decir Monazo gay, ¿Monazo? Es no sí, sí, monazo gay. Qué cabrones, tío de topo. Sí. Yo juego en Nintendo. Juegas en Nintendo, qué guay. Yo, a mí me gustaría tener una Nintendo, Rafael, para poder jugar al Skyrim, ¿sabes? Guardar souls. <ríe> a Fortnite no, porque mis manos son muy grandes y no, no tengo esa capacidad. Hay que uno blanco aquí, eh. Este está blanco. Muerto. Hay un cuervo blanco. Sí, sí. El cuervo blanco, blanco. Está donde, está donde, lo he matado. Voy. <ríe> El cuervo blanco está blanco. salido. <ríe> El cuervo negro estaba negro Esos 10 euros, pa. si no le no puede haber dado de nos que flipas, tío No te pongas nervioso, bonsai, tranqui el, el tío es un, un botado, ¿eh? topo. ¿Qué te ha matado? Nada sí. ¡Pero me mato porque estaba de, a, quieto intentando que no le da el bonsai por, por, para que se lo hiciese el Estás nervioso, no te preocupes, Rafael, si los jueves y los domingos nos lo pasamos muy bien, entre todos Somos un osco, to un una familia Está nada, está un picazo, que No te preocupes, mañana lo pasaremos guay Vaya, Manu, parece que te ha matado Ay, el botardo, el amigo botardo Nah, Bonsai se lo explica ahora y ya está Bailale, bailale Es imposible que se te mate Bazooka, cuidado sí, Muy buena chaval. No he podido, no he podido, hermano, no he podido, Martín ¡Para la próxima, Martín! Pa la próxima. <risa> ¡Para la próxima! tío? Osea... Juan, bueno, te van gracia, 55 ¿no? Sí. Pero sabes por qué no? Por todo el apoyo que porque ha tenido el, la... el Papa Claro Y por toda la comunidad No por el Papa, hermano ver, Muy buena un chaval, hermano, que, que puede medir al del Papa, loco Coño, Gilechi, por ejemplo, ellos y, y Aroa también se, se pasan ah, todo, todo, a, todo el mundo Es que aquí había jugadores Sí, son bots No, no os preocupéis Ah, bueno En buena. plan... Da pena eh, Wonka. A eso estamos como locos para apoyarnos ¿Sabe qué es eso, no? Moca sin saltar Saltarines con la piel. Dos más. Eh, eh, el bot, el bot te dispara. Le pegamos tres, los tres con el barret. Espera, espera, espera, los tres con el barret al mismo tiempo, te ha parado. Una, dos. Ni le he dado. no Ni uno, matando bots. Ya vamos para ti Tibonsai. Es que había um, cuatro botardos. Y es que me está disparando eh, un botardo por porque está ahí en, en medio del de agua. Está sí. blanco el bot, tío. Vale, hago un caído también. Tengo una. Tengo un helicóptero aquí. Le he quitado 27. Están aquí los cuatro notas, eh. Vale, he tirado a uno sí, He sí, tirado a sí. uno ya Estoy yendo que estamos un poco separados Vale, yo he tirado a uno no, ya No, no estoy aquí, un ya poco separado Vale, yo me, vi me están viniendo me matar si te lo haces tú solo, cabrón Yo tengo cuatro aquí, eh Ah, le, le di para bueno, a... tres uno, uno está fuera He matado a uno y... ¿Tiene el bonsai y el papo Tascua? ¡Sí! <ríe> Voy para abajo, no te preocupes Ah, lo maté llevas haciendo directo Muchas gracias Ustedes sí que son máquinas máquinas Sí, sí, son trolls Son bots, no te preocupes Está un toque, bonsai ¿Lol? Sí, pero... ¡Ah, otra! Bonsai, parecían bots, de lo malo que son Míralo, está reviviendo sin cubrirse sí, pues Madre mía, jugando en el móvil, yo, yo chaval Y Yo también estoy topo. llegando, ¿eh? No confíes conmigo ¿Cuánto llevas haciendo directos? Eh, perdón, ¿cuánto tiempo llevo haciendo directos? Directos oficialmente eh, llevo desde este verano Porque tuve, ¿sabes? Yo no soy rico ni nada de eso Y he tenido que trabajar mucho para construirme un PC bueno y no obstante, antes pues le estaba dando muchísima caña a lo que es el YouTube, a punta pala. Pero claro, YouTube no te da ningún tipo de recompensa, ninguna. En plan, no te recompensa de ninguna manera. Gracias por revivirme, mi estaba aquí <ríe> fuera del chat. Que es la cosa, que... Así que sí, que... sí, sí, sí, toma, toma, toma. Yo tengo un escudo 50. Yo botiquín... Y es lo que estaba diciendo, si en algún momento queréis empezar a streamear vais a tener mi apoyo, pero siempre y cuando, meterse en Twitch, eh, porque Twitch sí os recompensa, incluso os motiva a seguir haciendo directos Y es muy poco Ay, los requisitos que te, que te pida al principio, sinceramente. Son muy mínimos y eso hace que te puedas llegar a motivar y con nuestro apoyo, pues más. ¿no? Aquí tenéis al puto N Team a fulete, a ver, para apoyaros en vuestras futuras tanto de mi chat como el chat del papajigo. Claro, es un chat común pues, todo. Van, y del hermano sí, y de Wonka vamos, igual. Vamos, sí. pues vamos a apoyar a Pulete, Yo sé ¿sabes? que YouTube o sea, paga después de los 100.000. No lo claro, es que YouTube te paga después de los 100.000. O sea, que es ridículo, chacho, que tienes que meterle 50.000 euros. 100.000 euros, le tienes que meter a eso. O sea, rico... ¿Tiene barras de barra? Sí, claro, tengo 21, toma. Si queréis mi contenido más exclusivo, chavales, os le <ríe> la <ríe> la es la motivación del PC En este Digamos, caso. Sí, sí. Lo peor dicho, He tumbado uno, <ríe> he tumbado <ríe> otro. T 126 ¿Muerto? No, eh, Manu no está en directo ahora. Está, sí, esta que noche. ¿Muerto? ¿Muerto? Nice, buenísimo. Vale. Que sí. Muerto, vaya tela, la tía. Martín Martín. Me he quedado, me he quedado me balas que en que todo. La play un... daba balas. Ahora con el ordenador doy tres, tres veces más balas. Yo estoy de vuelta que me llevo un A ver. Okay. Vale, 150 al pescadito. Voy para abajo para bonsai Estoy contigo mi hermano. Aquí tiene el P1. Buenísimo. Muerto también, nice. Tenéis el spam de la muerte no le dado, tú. Muerto, muerto también Váyatelo 15 kills eh, Cada vez me pregunto por qué la gente juega menos a Oye, Fortnite ah, vale. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez juega menos la gente? Un... tío. Ah. Te revivo ya Espera. Tirado aquí? Eh. Hay demasiada gente aquí Estamos en el... Puto nexo, tío Sí, tengo al de la minigun todavía vivo aquí, eh Para revivir a Manu Voy a intentarlo, a ver El de la minigun está blanco Vale, voy de bro fácil Voy, voy, voy, voy para de la minigun Ya, pero es que es justo o se ha metido Que No tiene a ahí de su aires. ¿Cómo? ¿Que se está poniendo chupito? Está aquí Para animarme, si con esta, con esta. estoy yo co con este tío. A ver si oh, oh, eso, vale. Estoy yo cubriendo este eh, te esta te zona te también. Vale, Manu, tú sales de sobra. eh, Te vas y te metes. Eh, eh, meto, Ey. eh, eh. be careful. Uno menos, uno menos. Papá, pilla, te dejo, dejo que ya te un escudo tengo, tengo tres aquí, eh Tengo tres aquí O sea, nos no, lo podemos hacer mano, están, están, en, están en blanquísimo Esta gente es malísima, le voy, tío Le le voy al RUV Gracias No, nah, me han venido los tres, tío Me han venido tres a por mí eh, Vale, voy para ti, boca Cuidado no, no, no, yo estoy muerto <risa> ¿Muerto? ¿Qué, qué suicida, tú. Con <risa> ya suicida. What? Se me ha pirado, ah, vale. tío. Oh. Pero a ti, Kitty pasa. Kitty pasa a ti, bro, bro. No, Ese, pues, No. A menos se lleva uno por delante. Sí Me quedo en zona ahí, medio. Sí, sí, sí, sí Me quedo en zona, pero bueno Está guay, en verdad ca... Tienes uno atrás, creo, ¿eh, Yo O uno, por lo menos Es que no, no estoy acostumbrado a jugar con la copetas tácticas ya, tío Estoy muy, muy acostumbrado a... Pues... Ahora te lo digo, ¿vale? Un segundo. Perdón, todo. Está blanco, por, arriba, por favor, está blanco. blanco Ya regresé el arriba es el único <risa> ¿Será el que le ha el del helicóptero? LOL No consume bocadillos vegetales, no te preocupes <risa> Rafael, topo? Toco? <risa> Solo soy yo, la oveja negra de la familia soy yo <risa> Blanco, muerto, muerto, muerto. Toma, machu, picha, picha, picha, machu. Toma, pilla. A ver si aprende. Machu, pucha, pucha. Puto retarder. Aunque a mí me suele parecer QTT, son en plan tu vergonzoso. Ah, que te suele parecer que quienes están vergonzosos. Vale, en blanco. Uno, uno está blanquísimo. ¿Muerto? Okay. Nice. Es <ríe> Increíble Vale 13, 13, 13, 13 otra vez, 13 otra vez, a un tiro de los anillos Señor de los anillos la apoya ahora. Es la, ¿La apoyísima, ¿La Yeletti. ¿Sí. Emoticono cara feliz. Buenísima, gente. El otro está en el arbusto. Encanta verte jugar. Te encanta verme jugar. Muchísimas gracias. Voy con el bazooka. Están ¡Uh! 150 esta... <ríe> Buenísima. Madre mía, macho, mira, pero. Nada, no tienen nada que hacer contra nosotros, tío. Buah. Nosotros motivados igual a jejee. ¡Uca por otra! Sí, sí, tranquilo. tranquilo. Blanco. No, no sé, ¿Muerto? Nada, no, tranquilo, que ir. Rafael, de Toho. Me meto un pescado sí. y sigo. Obculto. Me mataron esta arena. No, oh, no, no me tires, no me tires, loco, no me tiren, no me tiren. Te, no, te, te mataron, me estaba tirao. jugando arena. No te he tirado, eh. Yo no, no, no estoy ahí. Un mira blanco, un mira blanco aquí me mata no te mata, por eso no ah, te preocupes perfecto, no, no, eh, no, eh, cuidado buena están todos muertos, eh, eh, ya no, no, creo que no lo hemos matado nosotros, que lo han matado Rafael de todo lo he matado yo, lo he matado yo no te preocupes que ¿Qué, qué región jugamos, nosotros estamos en Europa buenísima nice papá, cojo tu tarjeta para que te sientas con nosotros <ríe> yo doy todo por el equipo, obviamente sí, y <risa> Lechi entra, no te rayes hermano, no, no te vamos a definar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Qué le cabrón, le qué le pasó. Bienvenido, <risa> <le risa> <le risa> super hermanito. <risa> El scoto, está tocado. Yo yo yo yo oh, yo. yo Blanco, oh, muerto, buenísima. El Hola. helicóptero bugueado, tú, madre de Dios, qué susto me ha dado. Juega detrás, juega. Por un momento, pues estoy todo bugueado. ¿Hay cuadro, chicos? Sí. Hola, Otaku. Hola, Otaku. Juega, estoy bugueadísimo. Los tengo aquí, los tengo aquí. ¿eh? Ahora. Dime, eh, tres segundos. Dos. Soy. Ah, arriba, tío. Ah, me cago en Dios, que estoy bugueado con el helicóptero. Arriba. Estoy bugueadísimo con el helicóptero. Pero pasa un tiro a la ¿Blanco? ¿Blanco? Eres otaku de cojones muchas gracias por pensar eso Vale, que no me dispara loco, otro, otro. Eh, vale, voy a por la chapa Ay, que no, no me dispara Voy a por las chapas punta pala Ilker, Sí, ¿what? Rafael de topo. Detrás, detrás. Me lo, co me lo comió, mala, ¿eh? me lo comió yo. Me, me lo comió brutal. Efe por los tíos, eres muy otaku de cojones, muchísimas gracias por pensar el juego bien, en serio. <risa> Yo no me reconsidero que juegue como un pero gracias a, a esta gente porque estoy muy... Hipermotivado, claro. Muchas gracias por sí. estar sí. sí. Hola, mi hermano Iker. Un otaku? Soy un otaku. <risa> <Sí>. <risa> o Super grande Vale, te Vale, voy a pillar a la chapa y la chile. Sí, está, la está, está? Gracias, mi hermano. ¿De dónde está tu chapa? Iker, caballero. ¿Dónde está? Eh. Es un puto. de muy, muy, muy. Voy, ¡Oh! voy, voy. ¡Uah! Eh, ¡Uah! ¡Oh! Eh, ¡Oh! eh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío, <risa> al segundo! Tío, tío, vaya botardo tú. Ah, pico. Eh, nunca. casi. Casi, casi, casi. ¿No se ha ido contigo? Pero, pero ¿que ¿Están todas to to las cuas que quedan ahí o qué, tío? Capitac. Me pregunto... ¡Vayátelo! ¡Soy Moongral! <laughs> ¡Ay, madre mía! Ese niño tiene un pique, vamos, se, se eh, tiene, vamos, madre mía. Se tiene que tocar la pilila voy, como un mono, vamos. Poder revivir antes de que se cierre okay. la zona. Rafael, te toco. 26 aún no y arriba? ¡Uy! Tengo cuatro saltaderas, hermano, voy pa' allí de, buena, yo de si una. Si está tofedeado, cabrón. A Franco, a Franco, papa. ¿Blanco? A Nozco, pa' Nozco. Tú pegan a Nozco, tú pegan a Iker Caballero. Si se pone revoltoso, ya se lo jodió. ¡Guau! Buena. Vaya tela. Ah, Bonsai, eso está feo. Vaya tela, chavales. Cuatro partidas seguidas, ¿eh? Cuatro partidas, tío. ¿Qué cojones? Iker Caballero. GG.